Hola gente, ¿cómo están? Soy Josu Ultime, estamos aquí en un nuevo video para Esta vez vamos a hacer una video reacción corta, porque ya en unos instantes ya ¿sí? está hora. Que bueno, vamos a reaccionar al avance de corto nomás que de Marvel Spider-Man 2, del videojuego de PlayStation 4, la continuación, hace una parte como PlayStation, PlayStation 5, ¿no? Que ya había salido el año pasado el spin-off de Mike Morales, ¿no? Y... Bueno, ya sé, no he jugado esto en el canal, pero vamos a reaccionar como un video, ¿no? Porque no tengo, está a 200 mil pesos una PlayStation 5. <risa> Ojalá algún día lo, lo compre o las 4 al menos para jugar estos juegos, que ya, por ahora como estoy económicamente, ah, está muy complicado el comprar una Play de esto, no recadices. Luego nos vamos... a... Ahora ¿no? sacando la lágrima vamos a reaccionar, por lo menos, a los avances que han salido, ¿no? Ayer. Y este que me sorprendió, voy a mostrar, además, a... pues ya lo vi. Este que no me esperaba, no, esperaba que lo iban a hacerlo, ¿eh? Como están todos los derechos, entonces, vamos a ver. Ya, un poquito por el copyright me pueden Ok. Y <ríe> yo, ya el toque ya sabía, ya quién era. <ríe> los gráficos sí con como juegos se ve re bien. <ríe> Wolverine. Los de 2009 que no, ten, no tenían juego, ¿no? De, como les en el Wolverine. No esperaba que la una empresa de Marvel Spider-Man hacía va, va a sacar un nuevo juego de, de Wolverine, ¿eh? así que eso fue lo, lo más fuerte y nadie se esperaba. Bueno, ahora sí. Vamos a reaccionar al trailer de Marvel Spider-Man y a ver qué contiene. Vamos. <tose> Por lo long as I can remember, I have looked for an equal. who could push me. la, daña? ¿La daña de Spire? azul, los rayos? Wow es Cinemática, no, no, el gameplay no, no, Will one of you España dos, o bien, Oh, bueno el diseño de él ¿eh? es un poco parecido al de la película creo ¿eh? y la boca se me ha parecido <risa> no no creo que sea tan hard igual no veo no veo una araña bueno también no se ve bien el diseño completo no ojalá que tenga la araña en el techo no pero bueno y ok se, se ve muy bien bueno ¿eh? así que y no sabe quién será Harry Osborne o Eddie Bro. Bueno, sí sé la historia del juego de PC4 porque lo vi en formato película porque no lo YouTube, obviamente. Porque no puedo jugar con... No tengo una Play 4, o está sea, toca ahí. Y... Bueno. Eh... Ok, esto se ve bien, ¿no? Eh, quiero decir que no sabemos si este es Harry o Eddie Bro. Este... Ok, pero bueno, todavía falta un montón de no, 2023, lo en 2021. Y bueno, esto la gente se sorprendió de Venom... y vuelve. Bastante oh, buenísimo está esto, <ríe> así que... Ok. A ver si alguien más habló del tema y a ver qué comenta. Por unos memes. Si no, lo dejamos hasta acá, igual ya tengo poco tiempo. Eh, ya en otro video hablaré de de Marvel Zombies pero después después capaz de ver qué tu momento tengo tiempo y hablaré del, del capítulo sé que ya pasó como un día de eh, dos ya <ríe> Spider mandó su golpe la concha de tu madre <ríe> wow, fue falta si sí, falta un montón Bueno creo que hasta acá lo no dejaremos no <ríe> me, me gustó el avance de, de los dos juegos no aunque fue cortito demás ¿no? sí pero bueno para salga más información eh, lo veremos no y ok, creo que esto ha sido todo por hoy. Bueno lo que destacó obviamente el de, bueno, de Wolverine nadie eh, se lo esperaba, ¿no? Y no sé qué villanos tendrá, todavía villano no, no sé por nada. Y el de Spider-Man 2, se dice algunos rumores que aparecerá Kraven y posiblemente el Verde pronto. y porque es obvio ¿no? Que tan con Harry. Y así no sé si Harry será Venom, así como una serie Ultimate, o me ahí rock, pero ah, parece que lo dudo, ¿eh? o no sé. Vemos cómo se ingenia esto, ¿no? Porque la historia del primer juego ahora fue muy buenísima. <risa> Así que... Ok, pero bueno, hay que esperar dos años, a 2023, hasta finales más seguro que salga, Y ok, si nada más que agregar, bueno, este eh, ha sido el video de hoy, espero que te haya gustado. Subiré esto hoy lo más rápido posible, aunque sea muy corto nomás. Y bueno, en otro video hablaré de Marvel de Zombies y lo demás, ¿no? Si te gustó dale una me gusta, puedes compartirlo, suscribirte a este canal para más videos reacciones como este. Y bueno, despido hasta acá. Soy yo soy Ultimate, nos vemos. Bye, chao, adiós, bye bye.